Muy bien, muy Tuve bien, que a aquí sistema. Con nuestra Bien, Bienvenidos sean todos ustedes al show, al espectáculo, la magia, al Kev. Buenas noches, muchachos, bienvenidos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Rafa Basurto contra Bala. Un reto que me han pedido demasiado. Un reto que está en los archivos de la FIKE. Buenas noches tengan todos, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Tepi69. Aquí andamos, muchachos, gracias. A Taquito nos manda 100 estrellas. Apenas inicia esto. Gracias, gracias, maestro. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí andamos. Ya nos cortamos el pelo y la barba. ¿A poco no me veo más guapo? <ríe> Oscar Fletes, Taquito Ballesteros, gracias por las estrellas. Juan Pablo Salazar, Javier Mata, Santiago Durán, Alex Fuentes, Junior Misael, entre otros. Buena pelea la que se viene muchachos, por favor comparta, comente, reaccione. Dos colosos del cof 98, uno de ellos ya subcampeón mundial de un nuevo, Así que veremos de qué cuero salen más correas. Rafa contra bala, iniciamos y comparta maldita sea. Compartan carajo, que ganen mejor. Rafa contra bala. Roger Silva, gracias, recuerde que en la descripción del video Les dejo la página De cada uno de ellos ¿eh? La de Rafa Masurto Video Games Y la de Bala, tal como está su nombre Su nick FGC Bala, así Así de sencillo, Roger Silva Aquí está el Retrox Gracias, gracias al Retrox también haciendo acto de presencia Y Abel Isaac Santillán Dejando su like, duelo de colosos Llegan el mejor, carajo A ver qué sucede, Johnny Salazargas Oh Johnny Ya empezamos Rugal Joe y Saisiu para Rafa Por su parte, Yagami, Robert y Heavy D Para el maestro Bala Muy bien Llegan el mejor A nosotros no nos interesa quién gane Queremos disfrutar de la magia De estos dos maestros, por supuesto Excelente overhead combo completo de 5 kits. Vaya manera impresionante de manipular al Rugal débil y lento, basurto. Recuerde que la versión Bernstein de Rugal es de las más débiles, endebles que existe y Rafa lo hace ver potente. Eso es lo bueno de esto. Eso es lo sabroso, muchachos. Muy buena. Continuamos y vence Roger Silva el Retro. Es nuevo colaborador de la página ¿Cómo está Retrox? Retrox, por favor, deja tu página, muchachos Así a la par de nosotros Él también genera su contenido Retro Mucho juego de la NES. El Tokio es un maestro, un sensei, retro. El que quiera seguirlo, por favor Ahí nos va a colocar Tu link de la página, por favor, Retrox Gracias a Jairo Vega Una chuleta, así es, para Maravilla, bienvenido Gracias a todos Comparta, por favor Comente, reaccione, háganos la buena Esta noche es la buena, así se inicia la semana Posué Juvenal, gracias también Aguanta Ahí viene el Maestro Bala y mete un DP Ahora combo completo, abajo dos débiles Voladora frontal Y es todo para Joe Viene Seisiu Personaje que lo hace ver Roto, y ahí está Rafa, muy bien Hermoso combo de inicio ¿A quién creen que le robé ese combo? Por supuesto, es a Rafa. Jesús Ramos, el retro es el padre de nostalgia, sí. Sin duda alguna. Dimitri Island, gracias. Comparte, por favor. Tiene Heavy D. Uno de los mejores Heavy D de México. Ponga la atención, por favor, a esto. Tres barras de poder ambos. Leve ventaja en sangre para Rafa. Crosso, Sujeta con back throw. Desde abajo inicia el ataque. ¡Qué remontada para Rafa Y así inicia la reta amigos míos 1 a 0 Arriba Basurto Abajo la patada frontal Y listo, confirma con nivel 1 Orochi el que se come bala 1 a 0 Gran inicio entonces para Basurto Liquidando a Heavy D Sin meter las manos 1 a 0 entonces Hermoso el ataque de Rafita Muy bien. Vamos a ver. Ya lanza Yamasaki a Robert y a Gemini, Sale Yagami para, para Bala. Eh. Qué buen convito básico. 5 hits. Se come el Kaiser web Y otra vez ahí. Asestando, ¿no? A distancia. Rafa, buena. Excelente ataque. Ahora sí con latigazo. Y bien fuerte y firme Bala. Tujeta frontal Ramón Galicia, gracias, sí, sí, sí Así es, compartan, maldita sea Arriba gana el tiro Otro más, latigazo Estuvo cerca del combo Un repuken más ¡Ah, qué bien! Aprovecha el timing de su rival ahí La nula defensa de Yamazaki Y por zona con Repujen. Vence Rafa y consigue la ventaja parcial Compro 98 para ustedes Y para no soñar con monstruos En un inicio de semana trepidante Así de sencillo, gracias, ahí está Al Retro, gracias hermano, agradecido Ya nos comparte ahí muchachos Tu página, Mayito Carmona, ¿cómo estás? Rola Carrizales, gracias, listo Patado abajo y listo Consigue la ventaja Rafa pero pierde Rápido Ahí contrabala El ataque Y ahí va otra vez con un reken Ah buena Complementando y confirmando El ataque Rafa Es todo para Robert Muy bien Buen juego con Joe Y quiere más Rafa Quiere acabarlo de una vez Viene heavy En tu correr tu ca Gracias a Leon Martins. No puede. Lo aguanta con todo. Está en la esquina del dolor. Imprime el back throw. Y responde Rafa rápido con un back throw también. Buena sujeción frontal. Al quita el mayatito de 6 -1. Se lo quita de encima. Antiaéreo para heavy D, Activa la barra. Y vamos a ver. Estoy en primera fila muchachos. Arriba dos golpes. Uno más. En primera fila. Cómo no! Doble con todo. La lluvia de madrazos. La danza de putazos. Y se va Joe. Viene Seisiu! Este round está sabroso, está bueno. ¡Ahí va! ¡Claro! Falló Rafa y rápido ataca bala. Y si se pone loco, le mete la doble combinación. ¿Cómo no? Carlos Cruz, gracias. Julián Murillo, no es personal, amigos. A 10. Rápido. Al vaso, le volteó la guardia Combo completo Luciéndose en estos momentos Bala Y les decía uno de los mejores Heavy D mexicanos que existen Qué bonito lo hace este güey Grande el maestro Bala muchachos Grande Basurto Ahí está, dos golpes Cerca del empate, logra el C En el aire, y esto está empatado A un punto por bando Repidante inicio. Un lujo lo que estamos viendo. Dos maestros del arte, del que. En esta noche, disfrutándolo con todo. Por favor, comparta, comente, reaccione, ya sabe. Y si lo hace probablemente en Facebook. Le regala estrellas para que las donen el espacio. Cualquier aporte de su parte hacia la página es y será siempre de gran ayuda. Gracias. vamos a ver otra vez el repuke buen manejo ¿eh? de Yamasacre para bala ahí está la estúpida la clara genocidio cortador genocida tampoco fructifica estúpida le dice ahí con ese command grab eso es buen inicio para bala y ahí va muchachos gracias a todos 1 a 1, buenas noches Libra, gracias Jory Alzar, bien. Estúpida, otro Coman Grab. Y sigue Yamasaki atacando. Este güey no es cativa y logra cancelar. Y logra atacar. Y ante aéreo otra vez, latigazo frontal, directo al hocico de yo, Responde con un patadón. Y rápido bala vale aquí en el segundo punto. Muy, muy bien, una chulada, ¿eh? Una chulada lo del maestro. A ver ahora Lo rompe en counter ¡Lucha! ¿Qué pasa? Le dice ¡Levántate! Bien Tres hit nada más Déjame cantarla por favor maestro Quiero cantarla maestro Counter No pega el cabezazo Ahí ya masáquela Que si sí lo hace Rafa El CD es aéreo Y sigue Y va manipulando bien a su rival y ataca no, lo aguanta, está muy cerca, confirmen, etiqueten a su gente, comparta por favor, ahí está, cuidado que Bala lo ataca, bien, lo acaba, lo liquida, otro overhead, patada arriba y se acaba la malaria, se acaba el daño. De Rafa, ¡qué bien! Excelente ataque con 6 no es suficiente, 2 a 1. Ya le dio la vuelta a Bala, muchachos. Y esto está 2 por 1 para el maestro. Gracias, gracias por las 100 estrellas de ayer, Roger. Gran cartelera, F10, FT10, perdón. Top 98. Rafa Basurto contra FGC, Bala. Aquí en Five Stream Latinoamérica. El duelo de los campeones, el duelo De las topangas 12 1 Muy bien Martín Rodarte, gracias por ese like, hermano Kaiser Way Soneo para Rafa Lanza al frente a Rugal Rugal es muy débil en este juego Ahí está, se entregó Va a ser, no Tropeó bala en su ataque Le da respuesta a Rafa Y ataca con soneo de nuevo Doble Kaiser Way se come ahí el Yakuza. Va un tercero. Y se lo comió Treski. Y sigue Rafa. Atacando con Zona. No hay doble Coman Grab. Qué bonito combo. Y con eso Rugal toma la iniciativa para las croquetas de Lulu. Gracias Dalmat. Gracias alma 15 estrellas. Todo suma. Todo suma. Gracias muchachos. Obrigado. 2-1. Comparte por favor. Viene Robert. Este Robert que es una... Total y completa Calamidad, una bestia Bien manipulada Expertos en personajes Los lo ambos, eh, ahí está Todo con Robert, patadas débiles Abajo No soporta lugar y se nos va Se despide Atacando otra vez Robert, ahí va, frontal Grana, grande, cinco hits Todo básico Hasta el momento, sencillito Doble overhead del segundo impacta. De nuevo, lo lanza bala y ahí está, lo logra. Gana el salto otra vez. Qué bien juega este güey con puro salto, patadita, golpe débil. Impresionante la manera de jugar. Como confirma en la esquina Rafa ahora. Y sujeta y van a hacer rodillazos. Sobre Joe. Es todo. ¡Yosha! Turno de seis y último de orden. Va con todo. Así es, lampar Así es. Disfruten, muchachos. ¡Oh! El Bozo Confirm. Otra vez se lo come, ¿no? Encontró defensa. De todas maneras, Rafa aguanta. Consigue entrar. Y liquida a su rival. Muy buen juego, amigos. Una personal de miedo. De aquellas, ¿eh? Para que quede en el argot. En el recuerdo Por abajo intentaba Lo hizo en cross up Le falló el poder a Rafa Activa la barra Heavy D, Y no escatima nada Lanza el super bala Y con eso Consigue darle vuelta a la sangre Y está en la esquina Inmejorable posición para Heavy D Gana el salto Sujeta de frente Se mantiene en la esquina No, fue back throw al final Busca el overhead Otra vez sujeta ¡Qué bonito! ¡Qué chulada! 3 a 1 el marcador 3 a 1, muy bien Jugando hermoso hasta el momento acá FGC Bala muchachos Y consiguiendo ventaja parcial Saludo a todos Bonizo, Bonito inicio de semana Rafita contra Pala. gracias Recuerda en la descripción del video Las páginas de estas dos máquinas De estas dos bestias, de estos dos jugadores de rechupete, aquí en la descripción del video Para que vayan y lo sigan Salud Buenas noches 3 a 1 Iriyu Yamazaki Saludos, ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muchas, muchas gracias Lanza ahora a Sorprende verlo a de inicio Para Rafa, de todas maneras Es muy potente Ahí está. ¡Eso! Completísimo el combo. 5 kills. Y otra vez. Gana el salto. El CD. Que nunca falla, ¿no? Ahí. Para Saizu. Está en la esquina, se zafa. ¡Listo! ¡Primer punto! ¡Perdón! ¡Primer round para Basurto! ¡Estás diciendo sí? y es lunes! ¡Viene la loba con dos barras de poder! Sujeta frontal. Otra vez, patada abajo. Eso. No puede. Entra bala. DP ahora. Comparten golpes, caen ambos. Y rápido se reincorporan. Y ahora son seis patadas las que mete Robert. Y buscaba sorprender desde abajo, desde el suelo rápido y no pudo. Yo, Márquez, gracias. Que no le ibas ca a cambiar el nombre a la página sí, Estamos pendientes todavía con el cambio de nombre. Yo firmé contrato para ser socio en Facebook con Fast Latinoamérica. Pedí permiso para cambiar el nombre Dando los argumentos de que la gente Me ubica más como T, ¿no? Que como el tío Stream. En lo que vemos Esa chulada de combo Para Bala Cerca de vencer a Zayzu Y lo consigue acá Y me dijeron que no se podía Por el cambio Bueno, porque el contrato es como Fightstream Latinoamérica Por eso no he podido hacer el cambio, muchachos eh, Ya... En futuros días me van a dar respuesta a ver si puedo hacerlo... De manera nativa, así que esperen un poco... Pero sí, es un hecho lío... Regálame tu vaso, dice. Podría regalar unos, eh... Eso sí, qué bonito está... Otra vez, gracias a Thunder Kane. Ajá, arriba gana... Backthrow de Rugal... Entra en over, que Rafita, gran combo... Qué difícil es hacer ese combo... Y este muchacho lo hace ver tan fácil... 3 a 2 el marcador. Muy bien Leodegario, gracias Gran reta la que nos estamos chutando Por la COP 98 Entre Rafa y Bala Muchachos, comparta, comente, reaccione Por favor, que si lo hace Probablemente Facebook, le regale estrellas Para que las dure el espacio, me ven diferente Me rasuré de los lados Me quedé con mi, bar mi barbita De candado Y me corté el pelo me podé. ¿Cómo estás, Epellín? ¿Qué onda, tío? Fa estrella Latinoamérica, dice. Diego Valverde, gracias. Muchachos, háganme la buena. Háganme la buena. No voy a tener aguinaldo, por favor. Háganme la buena, Héctor Vázquez. Gracias, Cheguo. Muy buena pelea. Inicia con la rolita de Yakuza, de Yamazaki. Pero qué belleza, eh. Fabio Palenque, gracias también. Qué bonita rola. Ahí está, el más puro estilo de estas máquinas que están jugando, ¿eh? Todo con patadas débiles, buen cross. No pudo atacar. Ahí está la página del Retrox. Para el que quiera seguirla, Santiago Durán, sí, son muy buenos. Patada abajo de Yamasacre. Hace la finta, cancela el latigazo y sujeta en Command Grab. Y no hay chip damage. De todas maneras, saltó nada más. Metió un piquetito ahí con el golpe débil. Y con eso fue suficiente. ¿Cómo andas, Bakura? ¡Hola, tío! FaiStream dice... Estos güeyes ahora sí les da, ¿no? Por decirme, FaiStream, perros Buenas noches, Adán Al grande, saludo Al grande Montoya ¡Estúpida! ¿Y qué hace? Overge Y entra Rafa y falló Y quedó expuesto Y Bala mete 5 hits Y sigue el ataque Y no escatima nada a ambos Se van al frente Otra vez sujeta en command Grab ¡Entra con todo! ¡Ahora sí! ¡Bum! ¡Se acabó! ¡Es todo para Yamazaki! ¡Me estremezco! Dice Ulises ¡Muy bien! Te quitaste 10 años Con ese look Sí Fernando Alba dice Que se estremece Al verme Muy bien Arriba Danco Saavedra Gracias Counter para La Loba Entra muy bien En Overhead Y ese combo abajo Que no le falla ¿No? Golpes, ¿Cómo está hermano? Al tío Boss, bienvenido Manuel Pineda Eres tú hermano, eres tú Hacia atrás el CD No puede impactar Comparten golpes aéreo en el Air to Air Retrocede un poco Rafa Que ya lanzó a Terry, ¿no? Terry versión 98 A su roster Aguante bala, dice Daniel, gracias Miguel desde la Evo, sí Margarita Velázquez, saludos Por abajo, que viene hace la pinta bala E impacta, y ahora Basurta con tres hits y hacia atrás en Overhead buscaba impactar. Y no pudo hacerlo. Y lo rompen counter otra vez, Robert. Y lo espera muy bien. Para que aprenda a hacer algo, Krillin. Este Robert está de rechupete. Counter otra vez. ¡Patro! ¡Cuatro a dos el marcador. ¡Vale al frente! Así de sencillo. Somos Trip Latinoamérica. Nada más. 4 por dos. Muy bien. Después del trabajo encontraste con este más. Gracias, Jaime Monroy. ¿Cómo anda, Sol? ¿Todo bien? Estúpida. Otra más. Gan el salto. Gracias ahí a Jaime Monroy por el dólar donado, eh. Muchísimas gracias. Saludos y salud. Así es. Eso es. Mira cómo le pegó esa patadita. Increíble. Ay Diosito Santo 564 días Para Fernando Alba Bárcenas Gracias Por abajo Rugal No puede Le mete un anti-aéreo Y un latigazo Para confirmar a bala Y sigue Y aguanta ahora Rafa Muy bien Viene el ataque de zona Claro Se lo comió completo Y ahí va Es todo para Yamasacre. masacre Viene la loba Viene Steven Sigal, Viene Nico De Cobra Alejandro Vera, saludos. Hasta Guayabitos, hermano. Qué bonito juega bala, ¿eh? Desde el suelo con Robert. Tres veces le ha implementado ese combo ahí. Al Rugal de Rafa y no puede. Y ahí está. Primero, antiaéreo. Le mide las aguas. Lanza el overhead con A. Y es suficiente. Para el lugar. Viene Terry. Será el ex? A esperar. Daniel Sandoval, gracias. Ahí está. Fue el Power Chart. No. Es el Terry 97. Mantiene distancia, ahí está, muy bien Tres hits solamente Entrando Frontal Rafa en estos momentos No puede, Racing Tackle Bonito, reversal Otra vez el golpe abajo DP ahora para Robert, aguanta un poco Bala, entra frontal Ahora sí va de nuevo lo busca Quiere sorprender ahí Rafa No puede hacerlo Eso es, muy bien Vaya como lo mide, ¿no? Adit Baumen, gracias, Javier Mata también Arboledas Marco Domínguez Ángel, Daniel Marín Buenas noches a todos Agradecido muchachos, José Cuadros Casi 700 días siguiéndonos Le falta una semana al manco Ac Ambos activan la, la barra de Pou Del Time Queriendo entrarle Rafa con puro power chacha hasta el momento tiene mucha idea. Más bien controlado. No sé qué es lo que quiere hacer. Por ende, responde Bala. Le entra el super. Y la imprecisión. O más bien la manera de, de estar empecinado. De quedarse con el power charrafa. Consigue el quinto punto Bala. Y esto está 5 a 2. Buena pelea. La que estamos masticando Ingresan Takuma. Taiziu. Y Terry, para Rafa, está bueno Este round, entra Takuma Y es de los mejores que conozco A manos de Rafa Basurto, así que Veremos, veremos qué nos muestra Con él A ver ahora Gracias a Taquito también, 673 Días, es FT10 Es personal, Mauricio Doble Power Char Te regalas, me tuya, por favor Tus deseos son órdenes, maestro Dice bala le mete 5 hits, Ya ahí está Tres golpes ahora, gana el salto Eso Por fin, impacta Otra más, buena Mucho power charge Para Rafa Demasiado spam, ¿no? Lo lee bien Rafa, otra vez Sin mucha idea este Terry No No hay nada, saludos, saludos Soy SACB Bien, 5 a 2 Sucumbiendo Rafa Todo con Yamazaki Entra, ahora sí Rafa falló Falló el Rukurembu Increíble Cómo le falló el poder a este güey Era el confirm Ahora sí, viene el ataque de zona Salió Rugal del roster Por fin, se dio cuenta que no le servía para nada El problema es que sale Rugal Y se queda Terry, Martín Rodarte ¿Cómo estás hermano? ¿Todo bien? Al fin un combate sin crisis de diamonds, Amén Amén Edgardo Cuevas Fírmala allí. Fírmala En la esquina de, del dolor Javier Arboledas, Es nuevo colaborador de la página Muchísimas gracias Javier Entra Rafa con dos golpes Parecía Que se veía el Rembo. Descendente para Robert Hermoso Overhead Entra Rafa frontal con Super Uno Dos Tres chocoquen sobre El Yerno Se comió todo Robert Ahí está, muy bien Ganando hasta el momento Rafa, vence a Robert Y va a recibirlo A Heavy D, Mr. T Así es, Paquito Alan Baez 678 Gracias, viejo El ID autopide, no sirve Ahora sí, al frente Bonito cross No Pudo haber hecho mucho más, ¿no? Gracias, Martín Activa la barra, Rafa Hace lo propio, Mala. Se quedó corto, eh No confirmó ¡El que sí lo hace, Rafa! ¡Liquida, Heavy ¡Gran regreso con Takuma! 5 a 3 ¡Vaya manera de entrarle! 5 3 el marcador no Recuerde que esta transmisión es gracias A de todo online, aquí abajo A los amigos de Marvel contra Capcom 2 algo Team, que está en medio abajo. A Liquid Central Factory. Y a Classic Games MX. Nosotros otros somos. Latinoamérica. Beso Caquinos. 5 a 3. Dos meses apoyándonos. Ahí. A Beto Miranda. Gracias, hermano. El mismo, Gerson. El mismo. Lanza a Río ahora. Bala Lo saco un momento a heavy D. Y hay que ver, ¿no? ¿Qué, qué es lo que nos muestra con Río Renové mi membresía Ya extrañaba a los stickers, gracias Agustín González Bienvenue Bueno, Robert contra Terry Terry contra Robert Falló Robert, ahora sí Es el primer error no forzado Que le veo a Bala desde que inicia esta reta. Ahí con Robert. ¿Cómo agarró ese doble? Sí, no lo sé, güey. La neta, no lo sé. Por abajo, Terry. De nuevo. Power Dime. Ajá. Ahora sí le funciona. Qué bien quita el Power Charge. No aguanta bala solamente. No se regala para nada. Como confirma el DP? Y está cerca de perderlo a Terry, Rapita. Gran round con Robert, pero. Qué formita, eh, de jugar con Robert para bala. Una belleza en serio. Recuerde que sus páginas están aquí en la descripción del video. Díganlos, por favor. Ángel Martín Monteros, hasta Argentina, descendente. Y ahora sí, partiéndole su madre al suegro, Robert. Ya está el Coman Grab. Y claro, siete hits. Completo el combo. Otra vez de frente. Lo aguanta y counter ahora. Lo lleva a la esquina. No puede zafarse Rafa. ¿Cómo lo complementa abajo? ¿Cómo ataca bala? ¡Impresionante este Robert! ¡Qué chulada! ¿Hay algo más que decir? No lo creo. Rápido en overheads ahí. Ambos. Patada por abajo. No puede. ¡Muy buena! ¡Ahí está! ¡Completísimo! ¡Toma oh, estúpida! ¡Queriendo zafarse y quitarse la malaria! ¡Y lo logra! ¡Bien, Rafa! ¡Muy bien! ¡Amaiba! ¡Muy bien! ¡Entra con todo! ¡Cuatro hits! ¡Dándole la vuelta, Basurto, a esto! ¡Muy buena! Soy propio colaborador de mi página, como buen perro. Muchas gracias. ¡Entra con todo! ¡Orochinagi sobre Yamasacre! Y es todo. El mejor rover de la 98 que me ha tocado ver, dice Méndez y... Otis Biroti, ¿cómo anda? Gracias. Saludando también a Ernesto Rayo, ¿eh? Todas las barras de poder son a favor de bala. Le gana bien el salto. Lo espera ahora. De frente bien. Gana ahora a Rafael Ertuber. Cross-up que no fructifica para Basurto. El de Chetubar. Lanza counter ahora. Patada por abajo. Increíble comba que está logrando con Seisio. Increíble comba. Qué remontada está consiguiendo Rafa. Lo va a conseguir. Lo va a lograr. Lo va a lograr, carajo. ¡Uy! ¡Está cerca! ¡Qué comba que está logrando Rafa! ¡Impresionante! ¡Con Saishu le dio la vuelta! ¡5 a 4 la reta! ¡No tiene nombre esto, muchacho. ¡No tiene nombre! ¡5 a 4! ¡Y está regresando Basurto! ¡Muy bien! ¡Qué pelea! ¡Qué pelea! Yamazaki, Heavy D y Robert Vuelve a la fórmula con la que inició el reto FGC ¡Bala! ¡Continuamos! ¡Qué regreso el que consiguió Rafito en el punto anterior! ¡Qué reta estamos viendo muchachos! ¡De rechupete! Por favor dejen su like en la transmisión Comparte el stream, coméntelo, reaccionenlo Etiqueten un compita suyo al que le pueda gustar esta transmisión etiquétenlo por favor Alfred Muñoz, tan buenos los madrazos, sí 50 estrellas, gracias Bautizo al revés Afirma, Leo, afirma Overhead de Robert, cómo prolonga el ataque Impresionante, eso yo no lo sabía Eso yo no lo sabía Podía seguir atacando después del Overhead ¿eh? Lo hizo con una Velocidad Y un timing perfecto Rafa Para conseguir vencerlo a Takuma y viene Terry, y responde rápido También Basurto, tres hits Cerca de vencer, por abajo nada Siguen con todo Mantiene el ataque Y la ofensiva Robert Y por fin, ahí está Atacando brutal No perdona nada, counter Qué manera de jugar El de estos dos Descendente que impacta, encuentra humanidad Entra por fin Basurto Power down incluido Muy limitado la verdad de este Terry para Rafa Y ahí va El mejor rover es Lee Chang Dice Alejandro Coy Contestándole ahí a Jesús Manuel Méndez Otro racing tackle, activa barra Activa, ba activa el time, ahí va Turto Qué bien Encuentra counter Sujeta ahora bala con cualquier cosa se nos despide Terry Vienes Aissu amigos A nada del sexto punto FGC Bala player 2 Trinidad cómo anda todo bien Muchísimas gracias a todos por favor comparta Maldita sea compartan Carajo Último en el orden es Aissu Arriba el CD No hay soporte Tres barras de poder contra cuatro Aquí quema una Orochinagi incluido Gana el salto ¡Ahí Saiziu! Y vence con eso A Heavy D, Es turno de Yamazaki Alberto Aguilar, gracias muchachos, por favor Es turno del Yakuza Mira, al mismo tiempo activaron la barra eh. Quiere decir que van a atacar ¡Ahí está! Bala con la mejor parte hasta el momento Un combito y se acerca a Rafa No necesita mucho ¡Estúpida! Cerca de vencer ¡Va a caer Saisyu. ¡Punto para Bala! ¡6 a 4! Y no le dio tiempo del comeback en esta ocasión ahí a Rafa. 6 a 4 el marcador. Y la reta está buenísima. Salud, perros. Salud. Gracias a Rondán por el like. Char Martínez, ¿cómo anda? Dejen ese poderoso like, muchachos. Le va... A responder con Robert Rafa Ingresa Robert García ¿De qué manera lo va a manejar Basurto? Interesante Interesante De frente Cinco golpes El combo más extendido que podía aplicar Rafa lo hizo ahí Arriba gana muy bien el salto El air to air eso, vámonos. Otra vez. Israel Trinidad, gracias. Gracias por las 20 estrellas. Yamero, llamero, ya llamero. Ya llegamos. Gracias, Trinidad. La loba, así es, Charles. Ahí va. TP para Seisu. Buena patada abajo. No pudo entrarle por la espalda ahí a su rival. Eso es, ahora sí lo consigue. ¡Entra frontal! Y confirma, Orochinagi. Qué manera de atacarla de basurto, carajo. Tu mejor personaje es Sin duda alguna, muchachos, sin duda. Eso es. Ernesto Martínez, gracias. Por Ainoa. Turno de Heavy D. Último. Y se la voy a cantar la bala, eh. Está loco, Rafa. Counter. Está en la esquina. No puede entrarle. Ahora sí lo hizo. Completísimo. Se metió a la pelea. Se me hace que la caigo. ¡Full anal! Invertido con batizo incluido. ¡Y es para Bala! Tremenda madriza la que puso ahí Zayziú. Quinto punto para Rafa. 3 a 1 asterisco. Llegó el primero de la noche. Y también suma el quinto punto Rafa. ¡6-5 el marcador! ¡Qué ataque! Saludos a Santayán, mandándole naranjas a todos. Pélalas, perro, pélalas. Muy bien. Lanza a Lucky ahora. A su ataque, qué bien. Utilizando prácticamente a todo el equipo norteamericano bala. eh. Leo López, qué buena. Mira, sin, sin Chris Orochis, sin Diamonds. Sin Yagamis Qué bonito es ver una reta así eh De verdad, aquí es donde El nivel Es superior Y se muestra Cómo le cambia guardia ahí Cómo lo deja, ¿no? Hacia la espalda a Lucky Y vence Rafa Y es turno de Robert Quiero ver a Rafa como buena Robert, sí Aguante bala ¿Cuándo es la Evo? La Evo es a mediados, ¿no? El próximo año creo que sí va a ser presencial. Por fin se le ve el combo ahí a Rafa. No impacta Basurto. Retrocede ahora. Salto corto, tampoco bala puede entrarle. Se miden ambos con descendente ahora. La loba tampoco abajo, buenas fintas las que lanza ahí Bala. Cómo se acerca a su rival y falla ahora entrarle frontal Ahora sí, completísimo No, viejo, son unos maestros ¡Unos maestros, carajo! No te lo gracias, Miguel Ángel ¿Cómo está, patrón? Saludos allá, Miguel Ángel Bienvenido, rato te, sin verte por acá, viejo, eh Seguramente estás por aquí en las transmisiones Pero no saludas, güey Mario Dorovan, saludos a la dona <risa> Javier Arboledas también Coman Grab, el de Robert y Rafa ¡Listo! ¡Ay, güey! Patadita hacia atrás Sorria. <ríe> Turno de Heavy Lo va a empatar Basurto ¿Será? ¿Será? Por lo, lo pronto empieza por abajo Lo busca otra vez Lo consigue De frente el golpe Ahora sorprende también Raf, Ahí bala Se le está viendo buen Robert A Rafa hasta el momento cumple Vence el Mirror Y le quita la mitad de sangre a Heavy D Es el momento de Few. Acá se define el punto, clave El round, Rafa tiene que empatarlo Ahí está Claro Nivel 1 Confirmado lo Chinagi. Se lo comió Mr. T Responde con counter igual Arriba nada, counter de nuevo Al ataque El hecho con CD, nada más aéreo lo aguanta Rafa, sigue sin prolongar el combo, activa una vez más el timing, ahí Bala, no puede, entra Rafita con cualquier cosa, se va Heavy lo hizo con patada abajo, y muchachos eso está mejor que nunca, 6 a 6 la reta, una preciosa personal que estamos comiéndonos esta noche, de nivel hermoso, Rafa, contra Bala Recuerde en la descripción de este video Las páginas de estas dos bestias Díganos por favor Todos los créditos para Rafita Y para FGC Bala Gracias muchachos No ha podido hacer mucho combo Rafa hasta el momento con Terry Es más eficiente con eso No con el Power Charge O busca más bien a su rival con eso no tanto el combo. Seguimos. Por la espalda le va a entrar a Yamazaki. Sí. Entró con todo ahora sí. ¡Qué bonito! ¡Caray! ¡Por fin se puso Sotana Rafa! Y pudo hacer mucho más que Power Charge. Doble combo. Después del reset sobre Yamazaki. Y es turno de Robert. Close up. Definido. Otra más, 40% de sangre. ¡Una vez más! ¡80% de sangre! ¡Hacia atrás en Overhead! ¡De frente en el aire! ¡Listo! ¡Por fin está haciendo algo Terry! ¡Caray! ¡Poniéndose ¡Loco Rafa! Y parece que le va a dar la vuelta eh. Se viene la tercera victoria consecutiva Para Basurto Y esto va a estar inmejorable ¡No! Se entregó Hazme Tuya ¡1, 2, 3! ¡Falló! bala. ¡Falló Balita! Rising Tackle lo espero. Y otra vez. No tiene que perder Rafa. Todo para ganar con Terry. Otro Rising Tackle en Waco. Arriesgado. Le salió igual la jugada. Saludos a Yuri. Orochi cobra, gracias. Muy bien. Dejó la mesa puesta. ¡Órale! Define Papi, dice Terry. Le dice Robert. Le va a dar la vuelta a Rafa, amigos Activa la barra, Bala CD En una ocasión Le repite el mismo combo de patadas Y listo, séptimo punto Para Bala Qué reta estamos viendo, muchachos ¡Mua! ¡Te rechupete! González Calderón Williams ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Alex se también, gracias muchachos Qué buena reta estamos comiéndonos, eh <ríe> Al dente, sin duda. Empezamos con Roberts. Inicia fuerte bala. Le ganó. Qué bonito el vertical. Ya le quitó más de la mitad de sangre a Rafa en 10 segundos. Otra vez. Ahí está. Demostrando quién la tiene más grande. La cola de caballo, por supuesto. <ríe> Round para bala prácticamente en Perfect. No pudo hacer nada. Viene Terry. Cuando la revancha contra la puerca, ahora en la semana. Ya me pondré de acuerdo con él. Doble DP. Coman Grab Bien. Frontal. Gancho. Fueron seis. Eso es. Arriba bien. Queriendo empatarlo, Bala. Queriendo regresar ahora él. Desde el primer punto Rafa no ganaba esta reta Y ahora recién en el séptimo consigue tres victorias consecutivas Lanza a Blue Mary, se veía el fondo De pie bala Y la vamos a ver en estos momentos Tiene Blue Mary amigos A ver de qué manera la muestra Vence rápido a Terry. Ni, ni tiempo me dio, ¿no? Ya se prendió bala, dice que es un ramo. Sí, ni tiempo me dio. Activa la barra, Blue Mary. Último en el orden para Rafa. No hay mañana. El roster está cayendo. Está dibujando el poder. Está dibujando el poder. Ahí bala. otra vez. Ahí está, se lanza y consigue el suplex. Otra vez abajo, ¿sí? De frente, Rafa. ¡Todo! ¡Todo ofensiva! ¡Rinde frutos! ¡Y despide a Blue Mary. ¡Viene Heavy D, Muchísima ventaja la que tiene Val en estos momentos Y una barra, ¿no? Con un convito de esos ¡Se nos va! No, prefirieron activar el Time Ambo Quitarse más de el porcentaje de sangre disponible Y cerca está Rafa De darle vuelta una vez más y Bala quiere y se lanza al frente y ambos se golpean. Y una vez más lo ofensivo es para Heavy D. Entra frontal y confirma. Orochinagi. Toma estúpida. Octavo punto para Rafa. Cuarta victoria de manera consecutiva. Y no se ve por dónde Bala pueda darle vuelta. Le falta Yamazaki. Lanza a Yagami al roster. A Robert y a Heavy D. ¡Muy bien! Daniel Sandoval dice... ¡Balas se asemeja al misterioso Ángel T! ¿De dónde creen que Ángel sacó su nombre Ángel T? Pues sí. De Mr. T, ¿no? ¡Rondi López! ¡Saludos! ¡Muy buena reta! ¡Saludos a Liam! ¡Tu chamaco! ¡Que se cree Bruce Lee! ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡Otra vez! ¡Vámonos! ¡Estúpida! ¡Es todo para Iori! ¡Lo lanzó y en 13 segundos! Lo despidió Rafita Qué manera de acabarlo Carajo No le dio respuesta alguna Es el problema, ¿no? De tenerlo a 6 Rafa lo maneja Como pocos, eh, 6 Sin duda alguna Arriba el doble ataque es para Robert Ahora Tampoco hay mucho daño Antiaéreo, muy bien Doble, eso Responde con la misma vaina Rafa otra vez, se entregó, se vendió, y listo, lo despide, la tortuga, ya sabes qué hacer dice, nos manda ahí con Ukiyo, una naranja, pélamela por favor, Pélamela, tortuga, pélamela. Y Dante Grimaldo es etiquetado por parte de Spartan, se regaló, se vendió Rafa con ese Racing Tackle, Waco, aquí arriesgó demasiado con el Power Dunk, y sí, doble gancho. Con eso hace suyo a Robert Y parece que el match point Viene de Rafa eh. No. Buen costal ese sí. Anterior de Jamie, Mira nada más Combo completo Es la primera vez que se le vea mal aplicarlo Y es divino, es chulo Ya lo tiene a Terry Bien, abajo con D El low D Vence a Terry, viene Robert Último De inicio ambos Con el ABC Antiaéreo De frente el C, directo al molar Eso, arriba también responde Con madrisa No consigue el overhead, Uf, estuvo cerca Bala ahí, estuvo cerca, gracias Alejandro Ahí está, muy bien Buscando la cata Entra por la espalda, le falló el poder A bala, increíble Dropeo Dropeó el poder después de la lluvia de madracitos abajo. ¡Arriba! ¡Cuánto quitó esa vaina! Se acaba la racha de cuatro victorias consecutivas para Basurto. Y se pone a uno solamente bala. Se mete a la pelea. Muy bien. No, no está alterado el juego, güey. Muy bien. Estamos 8 a 7. Regresa Rugal que no le ha servido para nada a Rafa. Y veremos, veremos qué sucede. 8 a 7 en la reta. Se vuelve a cerrar esto. Era la oportunidad para el match point de Basurto y tenerlo. A tiro y no fue. No pudo. Regresó Bala y logró el séptimo punto. Muy poco le ha funcionado Rugal. Contra Yagami se ve muy complicado, la verdad. más no imposible. A ver a Rafa. Doble Kaiser. Uno más. Otro más. Ya son tres. Y ahora un repujen Y responde con gancho. Entrega. No sirve. No, hazme tuya, por favor. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come bala? Se regaló. Y al final lo sodomizó bien Rugal a Yagami. Y venció. Se está poniendo cuesta arriba esto. ¿Por qué nadie juega con Leona? No lo sé, Iván. No lo sé, güey. Repuquen. Heavy 10 el segundo ahora. Lo dejó de último a Robert. Ahora bala. Tenemos qué sucede, ¿no? Neutraliza el Kaiser. A medias. Porque se comió también el Kaiser, güey. Ahí está. Muy bien. Otro overhead. Cortador Genocida hacia atrás la patada Míralo a Basurto Por fin está haciendo algo Con este mancazo De Rugal De los personajes más débiles De los lows de este juego Además necesitan manos para poder usarlo Y Rafa lo está haciendo bien El guadañazo es Terbala Antiaéreo, buena Le leyó el movimiento ahí qué bonito, cross Combo de 7 golpes más bien, patadas. Es todo para Rugal. Y listo. Mario Donovan sí usa a Leona. Sí, sí, sí. dona Yuri Yamazaki. Corre mucho más hurto. Pues. No lo veo. Uh, dos golpes. ¡Buena! Otra más. Muy bien. Dos golpecitos más. Una vez más, counter. Eso. Tres hits. Cuatro patadas. No hay command grab. Match point para Rafa. Y bala la tiene muy complicada. Ramón Auger. Te recuerdo que Rugal Bernstein. No Omega Rugal en 98. Es Low. Es de los personajes más débiles. Si tú dices que Rugal es para nos en el 98. Es porque la neta, de plano. Se conoce poco el juego, ¿no? El rotísimo es Omega Rugal. Ese sí. Te gusta soplar las flautas al que lo use. Pero Rugal Bernstein se necesita mano. Tres victorias, necesita bala. No hay mañana. Se acabó el crédito. Con una sola. Rafa consigue llevársela personal. Ni hablar. Ha visto muy superior desde las cuatro victorias consecutivas que tuvo Rafita Basurto. Y seguimos, buena estúpida. Ahí está. uno uh, no, man. Se equivocó Bala. Híjole. Le regaló en dos ocasiones el Rising Tackle. y Rafa aprovecha Bala y mete el Command Grab. Muy bien. Toma. Grande, con Yamasacre! Bien Seguimos, continuamos Mira González, gracias Kaiser Wave, por zona No sirve de nada Falla también, Backthrow, es el momento Para Bala, no, se zafó Rafa Igual, lo vuelve a sujetar Eso es Qué bien juega con Yamasaki este Güey Qué manera de utilizarlo Jorge Carreto, gracias, bienvenido Es turno de Robert Porque nunca falta un Johnny John Daniels, gracias, llegaste a lo mejor A la definición Doble golpe arriba Para Rugal Tres patadicas Otro más, carajo Lo despide Rugal y se pone complicado Esto Un punto Un punto clave sería en la reta A favor de bala, eh. doble CD buenísimo, el overhead, prolonga el combo a 5 hits, con todo impacta bala, carajo lo varió, le mete el chocoken, lo hizo suya, y con autoridad define el octavo punto en 10 segundos, completamente lo destrozó, lo maniató completo y se lo frotó donde quiso Robert ahí 9 a 8 punto clave en la personal amigos ¡Punto clave! ¡Cuidado que si bala consigue empatar esto! ¡Se va a poner color de hormiga! te lo puedo asegurar! ¡Donde quiera! ¡Dejen su like, por favor! ¡No sé si esto termina acá! ¡Dejen su like, maldita sea! ¡Qué pelea! Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Rechupete a estos dos maestros del COF98. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Está cayendo Bala. Y está cayendo Robert. Y esto es clave en la personal. Se despide. Cuidado ahora. Se nos puede ir. Acá Bala. Se puede acabar esto, amigos. Buen inicio para Basurto Lanzó al ancla ahora al principio Y puede, y sigue Qué buena, Israel Trinidad 20 estrellas, gracias No te creo Esto se está terminando, ya lo mareó Se vaya Masaki, match point para Rafa Ni hablar Último personaje de bala Esto puede terminar acá Será ¡Ni modo! ¡Por la espalda! ¡Bien! ¡Entra con todo! ¡Orlando Negro Hernández! ¡Gracias por las 99 estrellas! ¡Gracias! ¡Se nos va en perfecto! ¡Al menos ahí ¡Y sigue el match point para Rafa! ¡Gracias viejo! ¡Gracias! ¡99 estrellas para Orlando Negro! ¡Gracias! ¡Viene Terry! ¡Una luz de esperanza! ¡Necesita bala! ¡Tiene que quitarle poca sangre ese Terry! Eh. ¡Entra bien arriba! Le gana el salto otra vez. ¡Qué bonito el cambio de guardia! ¡Entra con Super! ¡Y cuidado que la reta se está poniendo buena! ¡Doble perfecto. ¡Carajo! ¡No te creo! ¡No te creo lo que estoy viendo! 9 a 8. ¡Puede regresar va la match point para Rafa! ¡No me digas que la va a cruzazulear basurto! ¡No me digas que la va a cruzar su arma surto! ¡Entra con el Kaiser Wave! ¡Otra vez! ¡Esto se puede acabar acá! ¡Tiene rápido Rafa! ¡Retrocede con Rugal! ¡Está en la esquina! ¡Entra en CD! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Es importante para Val entrar! ¡Mejor se espera! ¡No buscó anticiparse ni leerlo! ¡No puede! aéreo otra vez! ¡Entra Rugal! ¡Entra GBD ¡Ninguno! ¡Se lo zafa con counter! ¡10 segundos! ¡De frente bala! ¡Carajo! ¡Qué pelea! ¡Nos estamos masticando! ¡Entra rápido! ¡Se zafó el agarre! ¡Por la vía de la vergüenza! ¡Qué cardíaca definición! ¡9 a 9! ¡Último punto! ¡Qué regreso! ¡Con GBD solamente! Con eso, Bala le dio la vuelta y esto está empatado. ¿Acá se define, amigos? No tiene nombre, qué bonito nivel y con personajes low. Esto me encanta, en serio. ¡Aplausos para ambos! ¡Qué reto, en serio! Y Bala tiene todo para vencer, tiene todo para conseguir esto. Nada que perder. Necesitaba tres victorias consecutivas. Lleva dos. Y los nervios están en contra de Rafa en estos momentos. ¡Bala firme! Y se entregó con un Rafa y cuidado. ¡Ahí está! ¡Claro! ¡Venciendo! ¡Qué increíble el combat con Heavy D. Por fin Rafa metiendo las manos! Counter, gracias por los 50 estrellas, Alfredo. Bien, se vaya Masaki. Al menos le dio poquita ventaja. Se hizo Rafa, no es mucha. Parece que la pierde rápido. Así fue en dos segundos. Literal, está empatado. Segundo personaje para ambos. Trepidante final, cardíaca definición. Qué pelea nos estamos masticando esta noche. Counter de Robert. Qué bien. Lo lleva a la esquina a Rafa. Aquí es el momento para Terry. Salto vertical. Logra el combo. Otra más. Eso. El charge es para Terry. Bien hacia atrás el overhead. Aguanta a Rafa en estos momentos, amigos. Qué buena red de topos, dice Víctor. Sí, así es. Así es, Kuala. Gracias. Adrián López nos deja una gracias, muchacho. Otro power charge. No puede impactar. Por la espalda lo espera Robert y lo consigue. ¡Qué bien, carajo! Perfecta definición de bala. Match point. ¡Para bala increíble! ¿Quién lo diría? El Cruz Azul. El Cruz Azul es la camiseta de Rafa. Backthrow Se define acá ¿Cómo termina esto? Hagan sus apuestas Dejen su like, por favor Acá termina la reta Un maldito like Es mucho pedir, carajo ¿Qué reta estamos viendo? Antiaéreo de bala Activa la barra Ya había impactado en over Que Rafa no confirmó Prefirió recular Retroceder Otra vez Y ahora sí define Y le quitó el 70. Y responde Bala en, en Waco Y va al frente, y entra en CD Y seguimos, y tiene el time Y tiene toda la ventaja Bala ¡Eso es! ¡Se evadió tremendo! ¡Le leyó el movimiento Del Kaiser! ¡Y la victoria es para Bala! Aunque usted No lo crea Pero qué pelea acabamos de ver amigos míos Impresionante definición Absoluta Miguel Ángel Ay güey 2500 estrellas Muchas gracias Miguel Ángel Impresionante Mira cómo la tengo Hermoso, hermoso comeback para Bala De verdad no tiene nombre, qué definición Qué reta nos acabamos de comer Felicidades a Rafa Basulto! Y felicidades por dos a Bala Que consiguió la remontada Darle vuelta a esto Y ni hablar el Cruz Azul como siempre Ronda En el aura de Basurto qué pelea que vamos a ver Increíble, muchas gracias a todos Y por las 2500 estrellas También ahí nos hizo la noche Miguel Ángel Gracias muchachos, una reta de aquellas ¿eh? Va a quedar para después Inmediatamente terminando acá La voy a subir al YouTube Porque 25 semanas se de borra Del Facebook Así que allá la tendremos surteo y grueso dice el capitán SNK Jorge Arturo Jr., Gracias ahí a Jorgito, el capitán SNK como siempre No nos defrauda a Rafa va a cruzar a, Zulear, a basurtear por los siglos de los siglos Gran victoria la de Bala Amigos recuerden que sus páginas Pasurto stream games Está en la descripción y también FGC Bala Esas son las páginas de ambos Jugadores, síganos por favor. Yo soy Tepi69, espero les haya gustado el show de esta noche. Les mandamos un Meteoro Pegaso. De buenas noches y ya sabes si toma no maneje. Pero si tú me invite, voy a subir los mejores momentos de esta reta. Apenas termine el video. Y recuerde que también se va directo al TUTUP. Allá nos vemos. Hasta pronto. Gracias, buena noche, pásela bien. Bye, bye ¡Maldita sea! ¡Ja, Lulu y yo, les deseamos. Buenas noches. ¿Verdad, Piwi? Adiós, muchachos. Pase laborito.